los muertos en este pedazo hace tiempo implementaron la restricción, la restricción del horario de tráfico pesado de de la mañana a 9 de la mañana quien si todo este es en vigor las cinco y media, tiempo de aquí del centro y el mercado donde voy, si está, si está entrado. Chino, Chino sueña, hace ratillo me. Me habló el güey. Acá está en. En García, en el municipio de García, municipio de Libramiento. Yo le platiqué hoy, chino, así ya sabe, güey. Cargué tomate en tarimas chicas. Pero el, ahí el manifiesto dice que trae 24 toneladas. Dice, ¿cuántas tarimas cargaste? Digo, 28. ¿Y qué, qué tan alto vienen? Digo, no, pues con, con mi estatura, 1.80. Dice, no, güey, si traes las 28 Fácil traes las 28 O poquito más pero con razón, güey, digo, ya me encuentro desmarado. Subí a vuelta de y el espinazo del diablo Digo, a gata subí Yo pensé que esta madre, que el, el mamadón no venía fallando Pero no, no Qué bueno que me dices, güey? Y pues así es, banda. Siempre es bueno escuchar los consejos y las opiniones de otros, aunque no siempre sean, sean efectivos, ¿verdad? Esta es la cuesta, es la cuesta de los muertos y luego sigue el cesteo, el cesteo de las aves. Es este de las pros decían antes. Y le voy a decir cuesta de Carvajal. Y hoy está Santa Cata. adelantito empezamos a bajar lo que viene siendo la cuesta de carvajal y bajamos calmado porque si sí hay niños pesadores banda. Este es el elemento de revisa de sus frenos No mames, me lo pone cuando empiezas a bajar <risa> Ay no Hay como que se vaya a 60, 60, 60 Hay que baje solo Acuérdense, 1600, 1600 revoluciones, un pisotón chido el freno, hasta 1200, 1100, ya soltamos el freno, ahí bajando su Y aquí venimos atravesando Santa Catarina, uno de los municipios de aquí de la área metropolitana. Las 6:12 de la mañana, ya suelta ya. Ya toda la gente Se empieza a poner en acción laboral Ay wey de parecer solo fueron menos materiales andados aquí en Monterrey para el tráfico pesado estas son las únicas dos entradas allá por constitución y esta por donde vamos nosotros son las, únicas, son las únicas entradas para el tráfico pesado viniendo de saltillo. O sea, ya aquí es lo que es en la, en la ciudad. No vas a cambiar, pinches amor. Saludos a mi compadre Juan Garza, que es de aquí. A mi compadre Francisco Javier Guerrero también. A mis parientes. De la familia Flores Perales. Ay, Guadalupe también. Saludos. Aquí adelantito está la cigarrera. Por ahí nos vamos a meter a la derecha. Y vamos a pasar por un lado del centro. Aquí miro la derecha, andan. Ahí está la, la cigarrera. viernes T. Piernas 14. 12 de enero 2022 pasa para allá wey? Y como entramos por esta avenida, la beca Ranza, Igual, si vienes de Reynosa, de Miguel Alemán, de Victoria La salida es por aquí mismo, pero de, de norte a sur Rumbo a Saltillo Es la única salida, es así, es la única salida Ya no se puede allá por... Allá por Constitución, ya no se puede Bueno, desde hace años que... Ya no se puede, va Pero raza que no sabe Y aquí se tramo es calmado anda porque es, es hora escolar. 1.40, 40, 40. Ay, güey. Esta columna que está aquí a la izquierda, aquí en contraesquina. Es la Garza Nieto, mejor conocida como la Coyotera. La Coyo Colombia, dicen los de aquí, va. Una de las colonias de más renombre, de más, de más fama brava. Y este puente aquí es la Avenida Ruiz Cortines, es el puente de la Coyotera. Cuando, cuando vas de entrada y cuando vienes de salida, el retorno es aquí. Rode, rodear aquí el, las cuadras estas del Oxxo. Ahorita por ejemplo nos vamos a subir a los cortines. Rumbal.. ¿Qué es? Oriente. Los que van a salir se van derecho Pero no por abajo del puente Por la que sigue Ahí por donde va el, que el colega Y los que vamos a entrar Aquí en la rampa De Caracol Para subirnos a, a los Cortines por la que venimos, la Ruiz Cortines es la más larga la de la más longitud de aquí del, del rancho va y te conecta con la salida reynosa y con la miguera alemán. aquí vamos a agarrarnos para abajo a ah, la madre pero se acaba esta madre No, oh, se que no ¿Cuándo lo veamos? ¿no? 4.30 No, no cabe Esta madre es 4.20 De altura Esos 10 centímetros Fueron engañosos Anda, los voy a dejar déjenme les pongo atención porque ya voy a llegar ahí cuídense al tiro, El rato seguimos saludos a todos ¿Cuándo está? Buenas tardes. Pues ya está que salmó la cargada también acá. Acá por la autopista de aeropuerto. Ya vamos a para los viernes de Espinapa.